Plurio, ah, ah, ah, la mamarrana, ay que calor, bueno es normal que este, es este verano. Música tecno, música tecno, música tecno, fluyo música tecno, ah. ah. Tarta al suelo, la droga está al cielo. Y mueve lo, mueve lo, mueve mueve Música tecno, la pista fuego, Disfruta el momento. Y mueve lo, mueve lo, mueve mueve Música tecno. Tarta al suelo, la droga está el cielo. Y mueve lo, mueve lo, mueve mueve Música tecno, la pista fuego, Disfruta el momento. Y mueve lo, mueve mueve mueve Vamos, el Dando cualciertos, esto es el infierno Moviendo el esqueleto no podemos estar quietos si no no nos deja tranquilo, cielo, esta noche es romperlo oh, oh. Música tecno, bota hasta el suelo La droga hasta el cielo Y muévelo, muévelo, muévelo, muévelo Música tecno, la pista echa fuego Disfruta el momento Y muévelo, muévelo, muévelo, muévelo Disfruta el momento y muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. muévelo. Otro par de copas, la noche Barcelona, me siento en Ponaerí, volando con la Mary. Hoy yo vuelvo en taxi, otro sandilari. La música transciende, tu cuerpo si sí lo siente. Música tecno, bota hasta el suelo, la droga hasta el cielo. Y muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Música tecno, la pista echa fuego, ti